ese sentido, ojalá me podamos llegar mañana y, y, y llegar a un acuerdo, que sería lo ideal, mejor hoy que no mañana, pero viendo cómo están la, las, las posiciones, lo vemos complicado, pero por nuestra parte no va a quedar. la que no vamos a tener para quitar el distancia. no vamos a tener para que os quiten el todo de relevo. Las personas mayores necesitan del sacrificio que durante su vida laboral ser recompensado no vayan tirando por sus fábricas. Tenemos que tener Hola. Compañero, te que de la quinta. Compañero, de la 12 días de vuelta. Vamos, y hemos dicho al caso que los servicios físicos no existen en la sociedad. Otro ejercicio físicos se han nombrado para las clases de empresas, que no están. la vuelta para conseguir un salario mínimo y no perder derechos, que los jóvenes se puedan colocar, que la gente que va subiendo edad se pueda jubilar en condiciones. No es que no sea el momento de vuelta, lo que es el momento. Y tiene a toda Cantabria y la calle, que es lo que están construyendo. En todo el mundo me no es solo el metal, estamos de avanzadilla para conseguir derechos y poder llegar a final de mes. Que se el comercio del metal tiene gran costos. No, señores. a la delegación del gobierno. Estamos de puertas negadas. No somos delincuentes. Estamos luchando por el futuro de nuestra vida. En la proporción sea justa. Los y no nos trabajáis. A mi estará viendo esto hoy hace todo el día, en relaciones que los empresarios realmente sean conscientes que el futuro está en un momento listo, que mañana vayan con discapacidad con ganas de dialogar, no como hasta ahora con la arrogancia y la presidencia que nos han demostrado. Oh. Compañeras y compañeros, hoy ha sido un día muy importante, la muestra definitiva está en esta gran manifestación, pero mañana mañana es tan importante como claro, ay, mañana hay que ay, seguir en la lucha ay, hasta que consigamos nuestros objetivos, siendo la lucha ¡Vamos! popular, para que la gente pueda alimentar a sus familias, para que podamos progresar, para que podamos tener una vida, para que los jóvenes, que es un condiciones de los aquí se puedan identificar y formar la suya. De esta patronal, de esta patronal, se dice que la ha destruido la ley, que dice que le ha destruido los no combustibles, lo único que la ha destruido son los salarios. This is a song. This is a song. This is a song. This is a song. This is a song. Muchas o sea, es gracias por estar aquí. Sentimos nuestro apoyo. Vamos a estar a la altura y les vamos a dar a estos empresarios, agarrados. Les vamos a dar lo que se merecen. Es una buena huelga. No me cae, no